cuánto tiempo después de, haber hecho, de haberse hecho residente americano se puede pedir a los hijos y esposo ok cuando ya tenga usted sus documentos que ya residente legal del país ya lo puede usted um, uh, ya empezar si ya está casada con su pareja y quiere empezarlo pues perfecto um, también si, si, si, si quiere ya pegar por sus hijos pues también lo puede hacer nomás si sí recuerde que, que si sus hijos ya son mayores de edad puede que sea un poquito más de tiempo la espera y menor entonces bien pero si sí, nomás depende de muchos uh, muchos factores pero sí ya que tenga usted su residencia legal y sus documentos para comprobarlo Voy adelante ¿Sí? Okay. si encuentras útil este vídeo significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas también puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.